Mi libreta me acompaña en las noches en las que yo pienso en ti Se me da la mañana escribiendo lo que jamás te pude decir uh, Solo queda morir ya que no estás aquí, solo queda morir, ya que no estás aquí Mi vida ha empeorado desde que no estás Me gustaría el tiempo regresar Evitar tu partida, lo que no debió ocurrir jamás Por mi manera de actuar, aún escucho tu llanto diciendo: No puedo continuar, que ya había sido suficiente. Ya no más que a lo mejor para los dos era terminar. No sé cómo pasó, solo sucedió En ese momento algo se rompió Mi corazón se partió, la esperanza se acabó Mi vida se derrumbó, se derrumbó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 No puedo más, necesito que regreses Necesito de tu calor No puedo más, necesito de tus besos Necesito tenerte cerca, mi amor Sé que no fui el mejor Pero siempre te brindé mi amor Mi compañía, mi cariño no sé qué te faltó para que te dieras cuenta De que yo era la persona con quien Tendrías un futuro, tendrías una vida Malditas drogas son un callejón sin salida No pude sacarlas de mi cuerpo Hoy perdí lo que tanto yo quería no, no, no ¿Por qué maldita No puedo entenderlo Perdí esa persona que me quería maldición.